Las chamarras tipo aviador no son la excepción y aunque no son tan comunes como otros diseños, algunas marcas lanzaron modelos que tuvieron una respuesta positiva y algunas hasta se volvieron tendencia. A continuación, te mostramos algunas. Tecnolock Esta marca de chamarras no es muy conocida para muchos pero cuenta con una línea de chamarras 100% de piel tipo aviador que son muy apetecibles en cuanto a calidad y precio. Con modelos casuales y austeros, sin duda, una muy buena opción. Egopiel La marca mexicana de Egopiel es conocida por producir todo tipo de ropa y accesorios para ambos sexos, desde bolsos hasta zapatos. Cuenta con una gran variedad de chamarras de piel. Uno de sus modelos clásicos es la tipo aviador Tap Gun, que ha sido un éxito en el mercado, sin duda una muy buena opción. Levi's. La amplia línea de la marca Levi's cuenta con una específicamente dedicada a las chamarras de piel. Una de ellas, las tipo aviador. Con forro en piel de borrego, es ideal para tiempo de frío. Y sus precios son accesibles. JW Anderson Esta marca británica, particularmente nueva, por ser fundada por Jonathan Anderson en 2008, causó revuelo por sus características y nada comunes diseños de ropa. En su mayoría, chamarras y abrigos, JW Anderson cuenta con una línea de chamarras tipo aviador con estilos austeros y modernos, que son de excelente calidad. Aunque como toda marca de renombre, sus precios no son muy accesibles. Guess Una de las marcas más reconocidas en el mercado es sin duda Guess. Cuenta con una gran variedad de chamarras de todos los tipos, al igual que las anteriormente mencionadas. Tiene una línea de chamarras tipo aviador con muy buenos diseños. Desde modernas hasta las más casuales. Todas con la calidad que las caracteriza. Y sus precios van de acuerdo a lo que la marca representa. Y bien amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos modelos. ¿Alguna vez has tenido una chamarra tipo aviador? Déjanos tu comentario, comparte el video y suscríbete al canal ¡Hasta la próxima! Dumpling de cerdo Necesitamos un trozo de jengibre y ajo pelados y finamente picados.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 hacemos lo mismo con toda la carne preferentemente cocer en un recipiente de madera para mejor sabor cubrimos la parte de abajo con hojas de lechuga tapamos y la colocamos en un sartén para evitar quemarlo para servir le agregamos germen de alfalfa y sol mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento